Además quiero iniciar con unas palabras de agradecimiento y de recuerdo a Inoa Alberti, que es la persona, la mujer que defiende esta situación, esta trama corrupta, y gracias a ella podemos conocer estos hechos, se han podido no solamente ya denunciar, sino juzgar y condenar, hechos corruptos, gravísimos, que señalan un modus operandi que vinculan directamente pues, a todo el entorno del, del PNV, y que también primero una sentencia de la Audiencia Provincial de Álava en 2019 y después una sentencia del Tribunal Supremo que es demoledora y que prácticamente confirma todo lo que ha dicho la Audiencia Provincial. Condena a tres miembros de Araba Urubachar del PNV y confirma hechos de gravedad extrema que están en el marco del modus operandi sistémico del PNV, generar redes de clientelares a través de la privatización de los servicios públicos. Con el falso mantra de la colaboración público-privada, lo que se está haciendo es destinar cantidades ingentes de dinero público a manos privadas. Ese es el sello real del PNV. Y además es que percibe la sociedad vasca, como incluso ha reconocido el PNV en el estudio social que han hecho con la ciudadanía para ver qué visión se tiene de ellos. Son conscientes perfectamente de ello, aunque lo quieran maquillar. Miren, si siete son los pecados capitales, no siete son también los delitos por los que se condena a los miembros de la nava buruacha: Tráfico de influencias, inducción o cooperación a la prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental, asociación ilícita y blanqueo de capitales. Y frente a la gravedad de estos hechos que señalan un modo de gobernar, es que a Lichayu reclamamos más transparencia, más democracia y más lucha contra la corrupción. Corrupción no puede caber en nuestra sociedad ni en nuestras instituciones. En el pleno de control del 1 de febrero, en el próximo pleno de control de las Juntas Generales de Álava, vamos a interpelar a través de nuestro grupo juntero, el grupo juntero del Jarrequín Podemos Izquierda Unida, al diputado general de Álava, Ramiro González, para que dé explicaciones y sobre todo para que hechos como este no vuelvan a suceder en nuestras instituciones públicas y en concreto en la Diputación Foral de Alhambra. Asimismo vamos a trabajar para que toda la sociedad alavesa y vasca conozcan estos hechos y este modo de gobernar, este modo de actuar. Y así, pues de forma previa a las elecciones municipales y forales del próximo mayo del próximo 28 de mayo puedan pues, conocer y decidir lo que estimen oportuno. Por último, también tenemos que denunciar y señalar que nos avergüenza el favoritismo con el que se ha seguido protegiendo por parte del PNV a Miguel o a Ochardiano, trabajando en entidades públicas del gobierno vasco. Mientras que sin embargo se persigue sin ningún pudor a trabajadores públicos como el guarda forestal de la Diputación Foral de Álava, que viene denunciando también hechos irregulares y corruptos en la gestión de las, de las denuncias de caza o a delegados sindicales de la empresa pública foral indesa. A no se le persigue por defendernos a todos y a quienes nos están robando se les protege. Es vergonzoso del PNV a esto. Por tanto, desde Izquierda Unida es que Nicha, lo que exigimos es trato justo para todos los trabajadores y las trabajadoras y que se proteja a quienes denuncian las irregularidades. Y sin más, pues quedo a disposición de las preguntas que podéis realizar. De este mes, ya